Yeah. secretarios de organización de jubilados y pensionistas de UGT, BIC, y de comisiones obreras Ignacio van a leer el manifiesto que hemos preparado para la concentración de hoy Toma, que, ¿vale? buenos días un saludo a los presentes y agradeceros que estéis aquí acompañándonos a todos nosotros, mujeres y hombres hoy no es una nueva reivindicación la defensa de nuestros derechos sociales y decirles a los políticos que no nos gobiernan, que no nos permitiremos el desmantelamiento del estado del bienestar hay un importante número de personas en nuestro país que bajo las siglas de partidos políticos periódicamente nos hacen infinidad de promesas en las campañas electorales con la garantía de una mejor calidad de vida si gobiernan, claro la cruda realidad es que una vez que les damos el voto se olvidan de todo lo prometido y ponen como excusa lo de «es que estamos en crisis». Estas personas que nos dicen se dedican a la política por vocación de servicio a la sociedad. Lo primero que suelen hacer al comenzar su legislatura es subirse las dietas y salarios. Lo de la crisis no afecta a sus bolsillos. También juran defender y hacer cumplir la Constitución, lo cual también se les olvida con mucha frecuencia. A pesar de que dicen es delito, hoy los pensionistas les decimos con bastante indignación que cumplan lo que establece su artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura, ocio. Este artículo no lo cumple nunca. La cruda realidad de los pensionistas es que no podemos aguantar más el 50% no llega al SMI, el 86% de las pensiones de orfandad y el 69% de las de viudedad edad están bajo el umbral de la pobreza. Y en un 34% de los hogares solo entran los ingresos de algún pensionista porque el resto de la familia está en paro. El 0,25% de aumento anual de las pensiones desde el 2012, sin tener en cuenta el IPC anual, nos hace perder un poder adquisitivo que ya alcanza un 4%. Esto, unido a los copagos y recortes en dependencia, condiciona la calidad de vida para muchas personas que malviven por falta de ingresos para garantizar las pensiones actuales y futuras es urgente una reforma de la seguridad social porque no es un problema de gasto gastamos menos que Francia, Italia o Alemania en torno al 3 o 4 puntos sino de ingresos y la falta de ingresos está directamente relacionada con la caída de las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores actualmente escasa por la precariedad laboral el gobierno dice que las pensiones públicas están garantizadas, ya ya pero ¿cuál será su cuantía en los próximos años serán menores que las actuales si no se corrige el modelo por la sencilla razón de que donde no hay nada se puede sacar, lo que se ha hecho son parches que solo sirven para el corto plazo Continúa mi compañero Ignacio. Bueno, eh, compañeras, compañeros, antes de seguir leyendo el manifiesto, en el equilibrio que tenemos con la policía, es ya prudente de que nos vayamos retirando a la zona donde estábamos antes y sigo leyendo el manifiesto. Eh, por favor, poco a poco, abandonando la calzada. Esto ya no es lo que era, ¿eh? Esto ya no es lo que era. Las pensiones públicas en España... ...se sustentan en un sistema de reparto... ...los trabajadores en activo mantienen a los pensionistas actuales... ...pero esto solo se consigue con empleos de calidad... ...y salarios dignos... ...los resultados demuestran... ...que las actuales políticas de empleo precarios... ...y bajos salarios... ...no son efectivas... ...lo dice la propia agencia tributaria... ...en 2016 5 millones de personas... De ellos, gran cantidad de trabajadores en activo no han hecho la declaración por no llegar al mínimo de ingresos previstos. Por el contrario, el número de millonarios españoles aumentó más que en cualquier otro país de Europa. Ya son 193 mil personas las que declaran tener un patrimonio superior al millón de euros sin contar con la vivienda primera. Los jubilados no tenemos un trabajo remunerado, pero participamos muy activamente en el desarrollo económico de la sociedad. Cobramos una pensión después de haber trabajado 40 años o más, haber cotizado la seguridad social y haber dejado 68.000 millones de euros en una hucha que ha sido vaciada en apenas 5 años. Pagamos impuestos y no solo el IVA, como todos los compradores. Hacienda recauda todos los años con nuestro IRPF el 15% recaudado, unos 9.700 millones de euros. Hemos creado miles de puestos de trabajo para la atención de las personas dependientes en residencias especializadas o domicilios particulares. Cuidamos de nuestros nietos y con ello permitimos que sus padres puedan incorporarse al mundo laboral y disponer de tiempo libre para el otro. Nuestra pensión es el único recurso que tienen muchas familias para vivir. Los pensionistas no vamos a ceder en nuestras reivindicaciones y para ello exigimos al gobierno que rectifique y aumente todas las pensiones ...en el índice al precio al consumo... ...y no quede ninguno, ninguna por debajo del salario mínimo. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos... ...para que dentro de las instituciones donde están presentes... ...promuevan acciones legislativas... ...con el objetivo de garantizar el futuro de las pensiones públicas en España. Pedimos a todos los políticos del Parlamento que aprueben una ley para asegurar la estabilidad económica de la seguridad social y se determine, si fuera preciso, una financiación adicional a través de impuestos. Doten con los excedentes el fondo de reserva de las pensiones, agotado de manera irresponsable. Gracias a todos los presentes por vuestra participación. Os pedimos que sigáis acudiendo a las próximas concentraciones que tenemos previstas. El día 1 de marzo a las 12 horas en la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Santander, los Hotel 8. El 15 de marzo a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Torrelavega. El 22 de marzo a las 12 en el Ayuntamiento de Reynosa. También queremos hacer mención a las convocatorias que una coordinadora de pensionistas está haciendo en toda España. Consideramos que es bueno participar en todas ellas. Y a título personal os pedimos la participación en la que se ha convocado en Santander para el próximo día 22. Y pedimos que si hay algún representante aquí presente, se ponga en contacto con nosotros para coordinarnos y tener una unidad de acción. En, en unos momentos se va a cantar la canción del pensionista Cabreado. A